Hola a todos y gracias por seguir el vídeo. Vamos a ver los tipos de datos, que es una parte muy importante de todos los lenguajes de programación. Cada dato que introducimos en Python, él le asocia un tipo de dato. Por ejemplo, el 8, Python considera que es un número entero y opera con él como si fuese un entero. 7,9 es un valor decimal y opera con él como si fuese un valor decimal. Y hola al mundo es una cadena, que ya lo conocemos. Por ejemplo, Python tiene que saber que un 8 es un número porque cuando pone un signo más entre dos números lo que hace es sumarlos. Sin embargo, ya sabemos que si ponemos un signo más entre dos cadenas lo que hace es concatenar. Bueno, pues para conocer cuál es el tipo de dato que asigna Python a cada uno de los datos que introducimos, tenemos que utilizar la función type. Vamos a ver el 890 qué tipo de dato es. Le damos type y 890. Es un número entero. Python lo llama int, que proviene del inglés. 45.78. Esto es un número decimal. Python lo llama float. En español se llaman flotantes, pero es muy habitual llamar a los números decimales en programación float. Ahora vamos a ver cuál es el tipo de dato de Hola Mundo. Pues es un tipo string, STR, que también proviene del inglés. Y vamos a ver, para finalizar, de qué tipo de dato es TRUE. TRUE es de tipo pool. Bull o booleano proviene del nombre de George Bulls, que lo que conozcan un poco de matemática sabrán que trabajó en lógica que tiene que ver mucho con estos valores. Bueno, pues vamos a hacer un resumen. De momento sabemos que Python considera los siguientes cuatro tipos de datos. Int, que son los números enteros, float, que son los decimales, str o string, que son las cadenas de texto, y bool para los booleanos. Pues vamos a comprobar una cosa que a veces parece rara, y es que siempre que se hace una división con los números que sea, el resultado siempre es de tipo float, aunque matemáticamente puede que no lo sea pero para Python siempre es de tipo float. Vamos a ver, si hacemos 6 dividido entre 5, vemos que es 1 con 2. Esto parece claro que su tipo debería ser tipo decimal, tipo float. Sin embargo, si hacemos 6 entre 3 en matemáticas, nos da 2, que es un número entero. Sin embargo, para Python sigue siendo un flotante. Y esto es muy importante para ciertas partes. Otra de las características que tiene Python es que una variable puede contener diversos tipos de datos. Por ejemplo, una variable que se llame A puede contener en un momento del programa un número, pasa el tiempo, sigue el flujo del programa y después esa misma variable puede contener una cadena de texto. Eso en muchos lenguajes no se puede hacer. En los lenguajes donde esto se puede hacer se llaman programas o lenguajes dinámicos. Pues vamos a ver que no hay ningún problema. Vamos a coger, por ejemplo, A y vamos a guardar un 90. De momento no hay ningún problema. Vamos a guardar ahora otro tipo de dato, por ejemplo, la cadena Hola. Y vemos que no hay ningún problema. Vamos a ver qué es lo que tiene la variable A y tiene Hola. Podemos hacer, por ejemplo, aquí poner un print y ver qué tiene en este momento la variable A y después otro print para ver que tiene la variable a. Vemos que primero tiene un 90, que es un tipo de dato entero, y después tiene hola, que es una cadena, y no ha habido ningún problema. Eso es debido a que Python es un lenguaje dinámico. Y a veces nos interesa cambiar el tipo de dato de una variable, y para ello tenemos que utilizar estas funciones, int, float y str, o string. Y los resultados pues, se deben guardar en una nueva variable, o muchas veces se guarda en la misma, para ahorrar memoria. Vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos una cadena, que es la, el número 8, pero entre comillas. Vamos a verlo. Tenemos esto, no lo escribe entre comillas. Vamos a preguntarle por el tipo. Y vamos a ver que es de tipo cadena. Es de tipo cadena. Bueno, pues ahora lo vamos a convertir a tipo entero. Tenemos que escribir en minúsculas, entero, y vamos a ver qué sale. Nos sale un 8 ya sin comillas. Esto es indicio de que será un número entero. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar el tipo de lo que hay aquí dentro. Y ahora nos dice que es un tipo entero. Claro, podríamos intentar hacer lo siguiente. Podríamos intentar convertir a entero la cadena hola mundo. Pero esto no lo hace Python ni nadie en el mundo. Hola no se puede transformar en un entero, por lo tanto nos da un error. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a intentar convertir 7,89 a un entero. Escribimos 7,89, vemos que no hay ningún problema y lo vamos a convertir en entero. ¿Qué sucederá? Pues no sabemos si Python será capaz de transformarlo o no. Pues sí que lo ha transformado, pero ha hecho lo siguiente. Le ha quitado todos los decimales. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Si transformamos un número decimal a entero, va a quitarle todos los decimales. Eso a veces puede estar bien, pero a veces puede causar problemas de cálculo. Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer este problema bastante interesante. Vamos a calcular 2 elevado a 2000. Ese número es gigantesco. No nos va a entrar ni en la pantalla. Vemos aquí, no nos entra. Vamos a ponerlo más pequeño que sí nos entre. Bueno, este nos entra. Y una idea que podríamos tener es contar cuántos números hay aquí. Bueno, pues para ello tenemos que utilizar una función nueva que no conocemos, la función length, que proviene de la palabra inglesa length, longitud. Vamos a ver qué longitud tiene esto. En principio se lo podríamos pedir así. Le diríamos qué longitud tiene este número pero vamos a ver que eso no tiene ningún sentido. Nos da un error. La longitud solo se puede calcular para textos, porque los números se pueden escribir en base 10 y tienen un cierto número de dígitos, o se pueden escribir en base binaria y tienen otro número de dígitos. Por lo tanto, vamos a transformar esto en una cadena. Primero, Python va a calcular 2 elevado a 200, lo va a transformar en una cadena de texto, vamos a verlo, Primero, antes de utilizar len, que nos va a aparecer entre comillas, y ahora sí que le podemos ya preguntar cuántas, cuántos caracteres tiene, que en este caso coincide con el número de dígitos. Bueno, pues tiene 61. Y elevado a 2.000, pues tiene muchos más. Tiene 603, que ya no nos entraban en la pantalla. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo, y muchas gracias por seguir.